Fuimos a, buscar, fuimos a buscar a Patricia Pacheco y Patricia se animó a hablar y confesar todo lo que nosotros necesitábamos saber. En primer lugar, ella dio a entender que hoy está a disposición el ADN. Es decir, la llave para abrir ese misterio está a disposición. Sí. Y nosotros estamos en el lugar donde se puede saber la verdad. Porque estamos en el Hospital Durán. Y en este Hospital Durán están las cuatro muestras de ADN de Rodrigo Bueno... ...que pueden resolver el misterio. Y también la muestra de ADN de Ramiro, el hijo de Rodrigo... ...que podría definir si esta persona que apareció ayer... ...finalmente es el hermano de Rodrigo. Y si Rodrigo tendría otra madre. Y Patricia habló y mucho. Y en esa nota se animó a confesar situaciones... ...que nunca pensamos escuchar. Perfecto, Matías. Vamos entonces con la nota... ¿eh? ...que le hiciste a Patricia Pacheco y toda su verdad. Dale circula es que Rodrigo, cuando nació, fue un bebé robado, es una situación muy delicada, y ese bebé robado cayó en manos de Beatriz, y Beatriz lo crió como si fuera su hijo, pero el hermano, el supuesto hermano que aparece ahora, reclama que no es hijo de Beatriz Olave, y yo te pregunto, ¿vos alguna vez viste una foto de Beatriz embarazada? Rodrigo como pareja te habló de cómo fue su niñez, ¿hay algún registro de eso? No, yo fotos de la Beatriz no he visto. Eh, sé que ella tuvo una relación muy intensa con el padre de Rodrigo. Raro que nunca haya existido una foto o un registro de Beatriz embarazada. Vos nunca viste nada de eso. Mira, yo no lo he visto. No, no, no, no he visto eso. En fotos de Beatriz embarazada. O Ella no compartió conmigo ese tipo de, de situaciones. Claudio Pardo, que es este hombre que reclama se reconozca como hermano de Rodrigo siente la necesidad de ir más que nada por un derecho que tiene que ver con lo sanguíneo, no desde lo económico y él podría exigir una prueba de ADN para poder saber su verdad esa prueba la haría con tu hijo Ramiro bueno, que es el hijo de Rodrigo ¿vos estás de acuerdo con eso? Mira, yo, eh, lógicamente a, a esta altura eh, lo único que te puedo decir es que yo solo me voy a a, a dedicar a tener respeto, nada más, o sea... Eh, con, el, con el tema del ADN, ya te digo, en su momento, eh, eh, nosotros nos hicimos un ADN, Ramiro, Rodrigo y yo, y tanto mi ADN como el ADN de Ramiro, como el ADN de Rodrigo, se encuentran en el Banco Genético del Hospital Durán. O sea que ahí está nuestro ADN. Sí, de la madre. Igualmente, si ya están todas las muestras de ADN, solo falta la de Claudio. Exactamente. En realidad, eh, no sería sobre Claudio, sino sobre su madre. Posteriormente, sí. si ellos quisieran, de modo particular, para sacarse más dudas, podría ser Claudio también, pero debería ser la muestra sobre la mamá de Claudio, la supuesta blanca, madre ¿no? biológica blanca, maneras... la supuesta madre biológica Rodrigo, siempre según el relato de Claudio Pardo, claro. si estamos con eso. Sí. Nadie está diciendo acá que esto efectivamente sucedió, no, no, no. sino que hay que hay una denuncia en curso sí. y que se debe investigar. Igual Diego, es cierto y recuerdo cuando estuvo la mamá de Patricia Pacheco acá en nuestro programa y habló sí. de esta posibilidad que nos dejó a todos helados la señora Silvia sí nadie entendía muy bien no, no entendíamos no. muy bien qué quería decir pero bueno con la bueno con ahora la sí con ¿no? las re ahora como que claro. la historia podría ser verdad por qué no ha pasado tantas veces vamos a sumar a esta charla a la señora Alejandra Romero que fue justamente la última pareja de Rodrigo cómo te va Alejandra bienvenida a la tarde hola cómo están Bien, muy bien, Alejandra, y queremos, está, cariño, cómo... queremos preguntarte si vos tenés conocimiento de esta historia que se está barajando, que Rodrigo eh, no era bueno. Bueno, sí, Rodrigo era bueno, era, era bueno, muy sí. bueno. <risas> Pero um, yo lo único que puedo aportar, que como bien decían ustedes, es ya muy sencillo develar el, el misterio y, y que Claudio y la familia... Eh, puedan sacarse de, de esa duda y yo desde lo que puedo aportar es que, que sí que Rodrigo tenía muchas dudas con respecto a su identidad. Fue una de las cosas que me sorprendió de sobremanera porque el mismo día que nos conocimos, sí. yo a él le conté que estaba estudiando la licenciatura en psicología y esa misma noche él me manifestó todas sus dudas sobre su identidad y a mí me llamó sobremanera la atención que sin conocerme hacía dos minutos que me conocía sí. y me estuviera contando tantas cosas tan delicadas ¿Y que Alejandra, por supuesto... Alejandra, ¿qué fue lo que te contó? ¿Qué historia fue la que te contó? Él, él me contó, primero que hay muchas cosas que yo, Karina, me voy a reservar de intimidad porque ya Rodrigo no está. Entonces, respetando eso, yo ahora no voy a, a salir a decir las cosas que él me decía a mí. Me las voy a reservar en la intimidad de nuestra relación. Lo que sí puedo decir es que Rodrigo tenía serias dudas sobre su identidad. Mm. Y la historia de Claudio, ¿vos la habías escuchado, Alejandra? Sí, yo... Eh, Claudio se comunicó conmigo a través de Instagram... Eh, yo leí su, primero leí su historia eh, por supuesto que quedé impactada porque coincidía también con, con una historia paralela de, de, de que yo tenía por boca del potro entonces por eso tal vez me detuve porque si no bueno, se cuenta cada cosa también eh, pero bueno y realmente eh, eh, estuve confieso como que hasta interesada en el sentido de que sabía que había un hombre que es el padre de claudio que estaba con mucho interés de, de saber si era verdad y que ese hijo que que habían llorado y que habían dado por perdido Finalmente fuera de él y desde ese lugar me solidaricé con él claro. con, claro, con el corazón. Claro. Pero claro y que, sí. que, que bueno, y yo espero que, que bueno que Claudio, tanto como Blanca, y que todos puedan, sobre todo Rodrigo, descansar en paz, sí. en el sentido de que si esto es cierto, que se sepa, este, yo lo único que sé es que sí, que Rodrigo, a, hasta, el, hasta el día de morir, porque recuerdo que hacía poquito eh, o sea, antes de venir a, a Buenos Aires nosotros estuvimos en el sur sí. y había coincidido que había sido el Día del Padre, él había estado eh, añorando mucho del encuentro con Ramiro y también con todo este tema de su identidad que siempre lo movilizaba profundamente. Totalmente. Alejandra, eh, en algún momento, porque vengo hablando con Claudio desde hace un año, él me compartió una charla, que tuvo con vos. Perdó, perdóname perdóname sí. que te interrumpa, Diego. Pasa que Lucas Bertero recién recibió una llamada urgente. A ver si estaremos en condiciones de saber quién es la persona. Enseguida. ¿Marixa no, Bali? Sabe todo. Perfecto. Marixa También, entonces, tendremos la versión de Marixa Bali al respecto. Dale, perfecto. Perdona, Diego. No, eh, retomo te eh, la pregunta para Alejandra. Eh, Alejandra Claudio me contó. Imagínate que vengo hablando con él hace un año, me ha contado muchas cosas de toda la lucha que, que tuvo su padre, muchas cosas que debió guardarse porque, lógicamente, no tenían herramientas para enfrentar una familia como la de Rodrigo Bueno, que, lógicamente, sobre todo en Córdoba, es muy aceptada, admirada, y tiene poder, por llamarlo de alguna manera. Ahora, él me compartió eh, un audio donde vos describís, y eso es lo que te quiero preguntar, que habría videos donde él se confiesa, videos de la intimidad con vos, donde él se confiesa, confiesa cuestiones íntimas, que lógicamente el común de la gente no conoce, y te quiero preguntar si dentro de esas confesiones está esta duda acerca de su filiación. Eh, hay momentos donde Rodrigo al respecto lo ha, lo ha hecho vos popular y recuerdo en en algunas confiterías donde hemos comido delante de sus músicos, que también muchas veces ha dicho algo así. Lo, él lo, a veces lo, lo, lo ha hecho Populi. ¿Qué, decía? Este, ¿Qué decía? No decía? ¿Podés reproducirlo textualmente? Bueno, que él no sabía quién era, quién era su padre y que tenía, había tenido varias versiones. Pero ya te vuelvo a repetir, hay hay cosas que yo no corresponde mm. que las cuente y que van a quedar en la intimidad sí, porque pero... simplemente por respeto a Rodrigo sí, sí. y porque Rodrigo ya no está. Te, ¿Te Alejandra? para no dejar cabos sueltos, claro. perfecto, sobre todo en un Diego. tema tan de...